Hola, estamos de nuevo en el Topi, en la Escuela de Hostelería, y estoy con, con Miguel. Ahora vamos a hacer una sala totalmente distinta. Vamos a hacerla con el mercrum de, de lechuguitas... Pechuga de pollo, vamos a meterle eh, radicho, eh, cebollino, piña, aguacate y sobre todo una salsa de yogur, que los ingredientes, eh, por si acaso alguno no lo sabe, es yogur natural, mayonesa y cebollino. Eh, Miguel, cuando quieras, hacemos una ensalada. Esta ensalada es una ensalada muy refrescante, es muy refrescante. La salsa de yogur le da, no sé, le da un toque distinto, muy, muy agradable. Y aunque lleva mayonesa, pero no se hace pesada. Es una salsa ligera ¿vale? y digestiva. Dice, ¿cómo se entiende que llevando mayonesa sea...? Pues es muy agradable en el paladar. Y aparte es agradable, no se te hace pesada, es muy fresca. Esta salsa, de todo modo, se sirve siempre fría. Bueno, pues ponemos la hojita de radicha, ponemos... Eh, la mezcla de, de ensaladas, yo creo que vale, ¿no, Miguel? ¿Vale? Ahora cortamos un poquito de pechuga de pollo, pechuga de pollo cocido. ¿Cómo cocemos una pechuga de pollo? ¿Con agua? Bien, con vapor, mejor. Esta la hemos cocido al vapor con un poquito de sal gorda y queda perfecta. Digo, perfecto. Luego vamos a meter un poquito de aguacate también. Cogemos una cuchara y le damos la vuelta alrededor e intentamos sacarlo entero, si podemos. Intentaremos. Y si no podemos, pues bueno, la segunda vez seguro que sale. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Déjalo, te lo retiro. ¿Vale? A ver cómo nos sale. Otro más. Echa un poco más si no. ¿Vale? Vamos a ver. No sé qué no está saliendo por aquí. Estamos improvisando, eh. Pero bueno, nosotros somos atrevidos. ¿Vale? Un poquito de piña. Piña que es muy digestiva. Ya sabéis que la piña es una con las manzanas de los mejores frutos que hay. Sobre todo, la piña es muy desintoxicante. Yo aconsejo que cuando eh, comas un plato un poquito pesado, eh, muy rico en grasa, sobre todo es conveniente comer piña. Eh, fundamental. Eh, ahora echamos la salsa que hemos dicho que he llevaba, ¿qué ingredientes? Yogur, mayonesa y cebollino. Y cebollino picado. El cebollino le da una frescura muy importante. Más. La cuchara un poco justa. Más. Un poquito más. Vale, Wow, cómo queda, tío. Unas almendras fritas que tenemos por aquí. Y ahora decoramos con un poco del propio cebollino. Perfecto. Espero que este plato tan diferente, espero que, que os guste. ¿Les gustará? Sí. Bueno, pues si le gusta a Miguel, seguro que a los demás también.